Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido otra vez más al canal de todos nosotros. Eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco de qué va a pasar eh, en este 2017 y ante qué cosas tenemos que estar preparados. ¿Mm? Como vemos, el 2016 hubieron un montón de movimientos de los cuales ahora en el 2017, veremos sus repercusiones. Por un lado, eh, quiero hablar de mis hermanos mexicanos, eh, bueno, de todo el país de México que en este momento está atravesando una hiperinflación, eh, al igual que Venezuela, que ya lo venía atravesando, bueno, son todos países eh, que son... ...si bien Venezuela no está pegado a Estados Unidos... ...pero México sí... Eh, ...es bien claro lo que están tratando de hacer los norteamericanos... ...con su país vecino México... ...y es queriendo desestabilizar la economía de los mexicanos... ...para que los mexicanos salgan a la calle... ¿Mm? <ríe> ...en este momento Estados Unidos está intentando hacer una... una jugada estratégica con México... ...para que los mexicanos salgan de sus casas y vayan a ciertos lugares con un propósito. Eh, bueno, ¿a dónde los quieren llevar? Al campo no, los quieren llevar a la ciudad, a lugares estratégicos. En este momento, bueno, hay un, una revuelta, están queriendo ir a buscar a unos diputados, a un lugar donde parece que mucha gente se va a reunir en este lugar. Y, como ya les decía, estos son los movimientos estratégicos de Norteamérica para eh, avanzar en su plan de conquista mundial. ¿Mm? Estados Unidos cuenta con armas silenciosas, armas electromagnéticas. Entonces, eh, como les, les queda muy difícil ir a las casas de las personas... Directamente les provocan una inflación desestabilizadora para que la gente salga a protestar y marche en lugares que son más que públicos, en avenidas principales. ¿Mm? Las personas piensan que cortando el, pul el tránsito en, en avenidas principales pueden llegar a interferir con los planes del gobierno, cuando en realidad el gobierno es de su preferencia que la gente se aglutine en lugares públicos. Con esta imagen, nosotros tenemos a un pueblo ignorante de lo que está pasando del otro lado, pensando que a través de la, pro de la protesta eh, pueden llegar a hacer algo, cuando en realidad lo único que están haciendo es exponiendo sus vidas a armas silenciosas y electromagnéticas Que les provocarán todo tipo de desórdenes mentales Y físicos, emocionales, bioeléctricos De toda clase ¿Mm? Así que lo que quieren es ¿Quiénes son los que se quejan? Júntense acá Una vez que la gente se junta en ese lugar Son irradiados con microondas desde los cuatro sectores y eso queda todo en el silencio eh, días posteriores meses posteriores un año posterior la gente se termina enfermando de toda causa sin saber qué fue lo que pasó y lamentablemente lo que está sucediendo está oculto por lo tanto Mucha gente puede pensar que lo que yo les digo ahora es producto de una... ¿Cómo le dicen? así un, un sentimiento paranoico de conspiración gubernamental. Pero bueno, o sea, estamos en un año donde las armas silenciosas existen. Así que pensar eso no, no es, digamos, muy paranoico de, de parte de nadie. Y que los gobiernos manejan las cosas por atrás al estilo mafia tampoco es una noticia nueva. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, si hay armas silenciosas y hay gobiernos mafiosos, es más que obvio que están probando todas estas armas con la población. ¿Mm? Llevándolos al a la desestabilización, a que se junten todos a gritar, todos los desestabilizados a gritar y esa gente es irradiada. Mientras tanto... Otras personas que no han salido a gritar porque están en cargos de alto nivel no tienen problema, transan con el gobierno, a ellos no les sucede nada. Es solo para la gente pobre que el único medio que tiene para defenderse de esta tragedia que estamos atravesando, de los poderes gubernamentales oscuros que trabajan con armas electromagnéticas, es salir a quejarse a la calle. Cuando en realidad los gobiernos lo único que quieren es que salgan a a quejarse a la calle las personas que no están de acuerdo. De esa manera irradian a las personas que no están de acuerdo y con eso limpian un país sin tener que ir a matar a nadie en su casa. ¿Mm? Por lo tanto, este video es para que puedas abrir los ojos, México, Venezuela, eh, países de Centroamérica. Eh, pero esto va para todos lados igual, tanto para España, tanto para Argentina, tanto para Brasil, tanto para todos los países que hoy en día estamos atravesando una paradoja, ¿m? que es, estamos viviendo en, un, en, un, en una sociedad hecha por los gobiernos donde nos tenían que, que ayudar, y la paradoja que estamos viviendo es que nos están asesinando silenciosamente los gobiernos por detrás, ...y por delante nos tienden la mano para ayudarnos y por detrás nos matan. ¿Mm? Entonces hoy por hoy, 2017, es el año en que todas las personas del mundo vamos a tomar conciencia... ...y vamos a poner manos a la obra. ¿Qué significa poner manos a la obra? Es que ya no vamos a hacer más lo que el gobierno quiere... ...que vayamos con unas cacerolas a golpear a la avenida principal para que ellos nos irradien con microondas y nos maten la sangre. Bueno, este año vamos a cambiar el plan. Este año es un año donde se abrió la caja de sorpresas y aparecieron cosas nuevas que van a llegar a tus manos y vas a poder tomar acciones directas desde tu persona a través de la nueva tecnología que ha nacido hoy por hoy en el mundo entero. ¿Mm? Es una tecnología que no ha llegado todavía a todas partes, por lo tanto la mayoría de las personas ni siquiera se han enterado, la otra parte han escuchado un poco, hay otros que están haciendo y otros que están investigando, pero el mundo entero está abriendo los ojos a la tecnología del plasma, que es la tecnología nuestra que nos pertenece desde toda la vida. ¿Mm? nos la tenían oculta, es una tecnología que han venido usando nuestros ancestros ¿m? y que ahora gracias a Mehran Tabakoli Keshe, un señor de Irán, el señor ha regalado todas sus patentes a la humanidad y de a poco es como los países están abriendo los ojos y tomando esta nueva tecnología a modo de, por un lado, poder tener un recurso más para abastecernos eléctricamente, por un lado, sin tener que pagar tanto en la factura de luz, y por el otro lado, como sistemas medicinales para no tener que ir a morir a un hospital. ¿Mm? Es por eso que esta nanotecnología, que está llegando a manos de todos nosotros, por un lado, nos puede curar de enfermedades que son supuestamente incurables como el cáncer, por el otro lado nos puede alimentar y por el otro lado nos puede dar electricidad y es responsable de ciertos fenómenos eh, que la física describe como misteriosos. Te estoy hablando de antigravedad y electropropulsión, ¿m? ya que es la misma tecnología para armar naves espaciales. 2017 se abre la caja y nos vienen a regalar nuestro empoderamiento así que bueno querido mundo querido méxico abran los ojos les pido de corazón eh, no vayan a las manifestaciones no se expongan de esa manera ante la mafia de los gobiernos y empodérense de la nueva tecnología que nos están ofreciendo en un momento donde la propaganda tapa todo y obviamente no te va a llegar eh, esta información desde la tele, no te va a llegar desde la radio, te va a llegar desde el canal de una persona que quizás algunos dicen que está loca, otros la quieran tirar abajo, pero en el fondo las obras son lo que valen, no las palabras. ¿Mm? En internet vas a encontrar muchos canales... ...con muchas palabras, muchas personas que hablan de esto, que hablan de lo otro... ¿Mm? ...pero en este canal vas a encontrar una solución y una respuesta... ...al conflicto que hoy por hoy estás teniendo en tu tierra... ...y es el mismo conflicto... las moscas. ...es el mismo conflicto que están teniendo en todo el mundo... ...las mafias gubernamentales están moviendo las fichas para conquistar el mundo y esclavizarnos ya de manera totalitaria. ¿Mm? El que se queja, la muerte, ya directamente. Así que, estamos viendo que la desertificación, producto de la harp está creciendo, ya no hay nubes. ¿Mm? Y si aparecen nubes, vas a poder ver con tus ojos cómo las desarman, cómo son desarmadas. Y bueno, esto ya es muy evidente, ya... Como te decía, no existe una conspiración, esto ya es muy evidente. Así que bueno, quiero empoderarte con este video, quiero que sepas que hay soluciones, hay armas y hay gente dispuesta a darlo todo, ¿m? porque ya no hay remedio. Si no damos todo en este año, nos quitan todo. ¿m? Y ya sabemos, por eso te hablo a vos, México. Ustedes son el país que sigue en la lista de Estados Unidos, ya que esa gente, esos gobiernos, están tratando de empezar a, a desplazarse producto del frío que está haciendo y son conquistadores. Por lo tanto, van a ser conquistados por Estados Unidos. Es algo que lo tienen que ver. No hagan caso de los gobiernos que todo lo que ellos quieran, es un camino hacia la muerte segura y les van a robar las tierras. ¿Mm? Así que empodérense de la tecnología que ha llegado. Es la tecnología del plasma y es lo que va a solucionar el hambre, la energía y el clima. ¿Mm? Así que bueno, te voy a mostrar ahora algo que estoy preparando desde la Fundación Amenofis. Es un kit se llama el kit de supervivencia apocalíptica, donde eh, voy a estar mandando a diversas personas de este planeta los materiales para la construcción de diferentes dispositivos cuánticos. ¿Mm? La razón por la que los voy a mandar desarmados es porque para mandar de país a país no podés mandar cosas cerradas. ¿Mm? Por lo tanto, si yo te envío un generador de electroplasma, lo más probable es que la aduana te lo van a querer romper para ver qué tiene adentro en busca de drogas y cosas así. Así que bueno, el kit lleva algunas cosas armadas, que no hace falta desarmarlas para ver, y las cosas que sí van a ir desarmadas con las instrucciones, los materiales, para que lo armes en tu casa. Así que bueno, pasamos a ver ahora un poco de qué se trata el kit de supervivencia apocalíptica Menofis. El kit para, vive, para supervivencia eh, se destaca primeramente por un generador electroplasmático que tiene varias utilidades. Este generador puedes ocuparlo para tu bienestar personal utilizándolo como un generador de armonía o también lo podés utilizar como un generador de orgón para emitir con un caño, pues toca la punta, hacia la atmósfera orgón. Así que bueno, el kit eh, lleva un florero, el cañito de cobre nano recubierto. Lleva la vara de hierro. En este caso hay unas cortitas, pero serían unas más largas para que quede así como este. Eh, también lleva la parafina. Va a ir un paquete de parafina. Por otro lado, eh, como no se puede pasar un líquido, o sea, no les, no les puedo mandar GANS. Por lo tanto, les voy a estar enviando este pequeño reactorcito de GANS. ¿eh? Esto que vemos acá. Con el LED, que tiene la patita más finita, hacia... La chapa nano recubierta de cobre. Y la de zinc llevaría el más gordito. ¿Mm? Este es un pequeño reactor de plasma para pro producir GANS. Con lo que vamos a llenar las pelotitas. Por ejemplo, en este caso, las pelotitas de ping-pong llevan GANS adentro. Para poder generar el campo protoplasmático. Así que bueno, van a ver... Eh... De estos dispositivos para 12 voltios. Que lleven aquí un conector para el auto. Y otros de 220 voltios que vayan con el enchufe. Eh, por otro lado, las bobinas ahorradoras. Van a ir un par de bobinas ahorradoras. Una para cada borne de la batería del coche. Para poder llenar de plasma el coche y que ande mucho mejor. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, va a ir también los materiales para para la fabricación de un reactor de plasma el B2 que es un... es como un Magrab, pero se trata de unas bobinas que van adentro de los frascos más unas bobinas que van por afuera y esto va enchufado a la corriente y ya genera plasma al domicilio y obviamente hace que reduzca la boleta eh, ¿Qué más lleva el kit? a ah, un grafenador que ahora justo lo estaba probando, este aparatito, vamos a enchufarlo, es un grafenador para el domicilio. Esto vos lo enchufás a la corriente, y lo que hace es generar plasma, y inyectarlo a los cables del domicilio. Este aparatito es para ir grafenando eh, la instalación eléctrica de la casa, que con el tiempo, se nano recubre, y con los meses empieza a generar electricidad por sí sola. ¿Mm? Así que el kit de supervivencia apocalíptica es un florero con todas sus partes para armarlo. Con las piedritas de cuarzo molidas. Va a llevar viruta de aluminio, viruta de hierro, parafina para la mezcla. Por otro lado, el anti-harp para el coche. Y otro para el hogar a 220. Las dos bobinas para el coche. Uno o dos grafenadores para la vivienda. El reactor de plasma para la vivienda. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, en este momento no tengo para mostrarte las penquelles, pero también van a ir un par de lapiceras de salud. Y bueno, y de esto se trataría el primer kit que estoy organizando para... Eh, que vayamos teniendo nanotecnología en nuestra casa Aún así sin saber hacer nada Yo te mando esta cajita con las instrucciones Para que lo puedas hacer Sin necesidad de tener que ir a buscar nada a ningún lado ¿Mm? Directamente te llega la cajita Y ya lo podés poner en acción Ahora te voy a explicar Cómo armar un grafenador para la vivienda Los materiales son... Primero que nada vamos a buscar un eje que nos permita enrollar un alambre de cobre y que nos quede de un diámetro el que nosotros queremos. En este caso el diámetro que estamos usando es de un centímetro y medio, así que por un lado tenemos un eje. Por el otro, vamos a usar un alambre de cobre desnudo, que si tiene, bueno, si tiene como es barniz, no importa. Si conseguiste uno con barniz, luego se quema. ¿Mm? Puede ser de 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. En este caso yo voy a usar uno de 2 milímetros. ¿Mm? Es este que tenemos acá, 2 milímetros. Por otro lado... Para nuestro grafenador, vamos a usar un pedazo de cable con un enchufe. ¿Mm? Eh, bueno, si pueden conseguir estos envases, que son envases vírgenes de botellas de gaseosa, sería de lo que, lo que más útil pude ver para esta aplicación. ¿Mm? Es un envase de virgen de gaseosa donde vamos a meter el grafenador que luego por este agujerito va a salir el cable donde lo vamos a enchufar a la corriente. Por otro lado vamos a necesitar papel encerado. Es papel para el horno. ¿Mm? Papel manteca, no sé cómo le dicen. Sí, papel encerado. Papel para el horno. Y por otro lado vamos a precisar GANS, GANS eh, puede ser GANS de CO2, en este caso tengo un GANS de CO2 que tiene también cubo, por eso el color medio verduzco, eh, tiene un poco de óxido de zinc y tiene Hormuz de orina, de mi orina, con eso se potencia y nos queda un, una pasta para lograr armar nuestros grafenadores. Así que vamos a ir manos a la obra. A ver de qué se trata todo esto. 50, 51, 52, 53, 54 vueltas. Vamos a darle a nuestro alambre preferido. 54 vueltas. ¿Por qué 54 vueltas? Primero, porque es lo que va a entrar acá adentro. ¿Mm? Si conseguimos un potecito más chico no importa la hacemos de menos vueltas este es uno que hice antes que este. tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 vueltas este grafenador tiene 16 vueltas pero nosotros vamos a hacer ahora uno de 54 porque Aparte, 5 más 4 es 9 y 9 es el número de la energía. Así que cortamos. Eh, vamos a tratar de sacarlo haciéndole la rosca al revés. Ahí va saliendo. Bien. Esto lo podemos ir cerrando. Ahí va. Bien, acá tenemos nuestra bobina de 54 vueltas, listo para ir al sector grafenado, que lo vamos a hacer a través de un soplete de gas de butano. ¿Eh? Acá tenemos un soplete, un cartuchito de gas de butano, ¿eh? Esto se compra en una ferretería, sale barato, ahí se me rompió, le tuve con una cinta. Pero bueno, con un soplete nano recubrimos nuestra bobina. ¿Mm? Una vez que la hayamos nano recubierto, nos va a quedar de este color. Ahora, como verán, yo nano recubrí, pero una vez que uno nano recubre la bobina, eh, empieza como a salirse el nano recubrimiento. Podrán observar que es como que se ha salido. Eh, este nano recubrimiento conviene luego de haberlo hecho una vez con una virulana, una esponjita de metal, eh, pasarle, sacarle bien el nano recubrimiento, o sea, suavemente le sacás lo que salga y lo que no salga, que no salga, y volvés a nano recubrir. Entonces, nano nanorecubrís por segunda vez y hacemos lo mismo. Con la esponjita, la virulana, le sacamos, se lo metemos por acá adentro y se lo sacamos por acá para que también se salga lo que haya quedado medio no muy fijo, ¿no? Que se salga lo que no haya quedado fijo. Entonces, por tercera vez, hacemos el nano recubrimiento y a partir de las tres veces ya nos va a quedar un nanorecubrimiento que no se salga tan fácilmente. ¿Mm? Así que ahora te voy a enseñar cómo nano recubriríamos nuestro primer grafenador de viviendas. Prendemos el soplete y con una llama suavecita, ¿Mm? eso sería suavecito, eso sería fuerte. Oh. por ahí, una suavecita comenzamos a pintar la bobina de abajo para arriba lentamente ¿Mm? vamos a darle varias pasaditas y vamos a observar como nuestro cobre va cambiando de color. Es así que se va a ir grafenando de a poco. También lo podemos hacer rápido con más llama, pero cuando lo hacemos con una llama suavecita vamos a obtener el mejor de los grafenos. Este es el sistema para crear una capa de superconductividad en el cobre. Ya estamos viendo que, que cambia de color, cada vez se va poniendo más oscuro. Esa es la capa nanométrica de grafeno que empieza a crearse. Vamos a darle por todos lados, por atrás, por adelante, por los costados. Toda la bobina tiene que quedar grafenada. Una indicación es que no tiene que ponerse el rojo vivo, ¿eh? no hay que detenerse mucho en ningún lugar. más suavecita y nuestra bobina comienza a grafenarse muy bien yo creo que ahí ya la tenemos lista Quedó hermosa. Parece... Bueno, ya está tirando plasma. Si ustedes lo ven. Está tirando plasma para los costados. A ver qué nos dice la cámara. Bien, podemos ver cómo quedó negra y brillante. Ya tenemos... Nuestra bobina grafenada, como les decía, esto hay que esperar que se enfríe, luego le, le sacamos lo que se salga solo, volvemos a grafenar y lo hacemos tres veces y nuestro grafeno va a quedar mucho mejor. Ahora vamos a la mesa a terminarlo. Por un lado vamos a cortar del mismo diámetro de la bobina que estamos haciendo un pedazo de papel manteca. ¿Mm? Más o menos sería lo que... Vamos a enrollar. ¿Mm? Así que vamos a darle más o menos un promedio. Ahí está. Todavía no sé si quedará gordito. ¿Mm? Lo único que no hay que hacer es que el rollo que vayamos a hacer ahora sobrepase. El, el diámetro de esto, ¿no? Si no, no lo vamos a poder meter Tenemos que lograr meterlo después Así que a este pedazo de papel Le vamos a también poner uno De aluminio Para <coughs> Para que El centro Que ahora se los voy a mostrar Ahora te lo muestro Ahí y ahí. Nosotros por un lado tenemos la bobina. El rollo que vamos a enrollar adentro. Pero ese rollo lo vamos a enrollar, a enrollar sobre un pedacito del alambre de cobre. Que también le pasamos el soplete. Lo nano recubrimos. Entonces. Nosotros primero vamos a enrollar el aluminio con el pedacito de cobre vamos a enfocar bien acá está el aluminio con el pedacito de cobre vamos a, a tomar nuestra pasta de Gans preferida y luego de batirla bien Vamos a pasar a depositar un poco de esta pastinaca arriba de el aluminio. De esta manera esto no, no se hace con el dedo porque el GANS es tan finito que puede pasar a través del dedo. ¿viste? Y lo que nos beneficia del GANS es el plasma que emite. Así que nosotros vamos a Extender bien el GANS por el aluminio, que luego va a ser enrollado sobre este mismo palito, y luego insertado en el tubo. Bien. El palito, tenemos que dejar un dedo, y vamos a pasar... a dar la primera vueltita, ¿Mm? ahí ya tenemos, ahora vamos a pasar, a volcar otro poquito, uff, fue un montón eso, bueno, no importa, como te decía, no se hace con el dedo, pero bueno, me conseguí unos guantes, pero son muy chiquitos, por eso no los uso, tengo que ir a conseguirme unos más grandes. desparramamos bien la solución a todos nuestros problemas y ponemos uno arriba del otro ¿Mm? así que ahí es donde ponemos este arriba el papel de aluminio arriba del papel manteca y comenzamos a enrollar tratando de que nos quede más o menos un diámetro donde podamos luego introducirlo en la bobina. Enrollamos, enrollamos, enrollamos. Acá viene la parte donde se termina el papel de aluminio. Y solo queda... Ahí está. Bien. Entonces, ahí tenemos el cartuchetti. Después me ponen en los comentarios, ¿qué es el cartuchetti? <risa> Son palabras que, que inventamos los argentinos. En vez de decir cartucho, decimos cartuchetti. Qué sé yo, nos debe saltar el, el tano, ¿no? El, el italiano, pero medio chanta, así, medio... Medio como salió. Bueno... Entonces nosotros ahora tenemos que meter esto acá adentro. Vamos a ir a buscar la bobina que está colgada, porque esta es la otra. Bien. Todavía está media caliente. Entonces nosotros vamos a meter el cartucho dentro de la bobina que hicimos. Sale por acá. Ahí tenemos las dos puntitas. A la del medio, le vamos a poner uno de los dos cables. ¿Mm? En este caso, como verás... Eh, bueno, no, esto es porque lo hice así para el otro. Pero en este caso tenemos que poner el neutro en el medio. ¿Mm? Y la fase va en la bobina ¿Mm? entonces nosotros ahora vamos a hacer la conexión pero antes le vamos a poner termocontraíble ¿Mm? vamos a buscar esas cositas y vamos a limpiar este hinchastre bueno vamos a acomodar las puntas, las uniones que van a ir conectadas a los cables ¿Mm? por un lado tenemos termocontraíble vamos a cortar un pedacito y lo vamos a meter por acá ¿Mm? de esta manera nosotros uy se me cayó el cosito nosotros evitamos que se toquen los dos polos vamos a volver a meter nuestro tubo que por lo que vemos Quedó más chiquito, viste, se cae. Pero mejor que se caiga a que no entre. ¿Mm? Así que ahí están los dos. Es más, para que no se caiga más, lo que vamos a hacerle es... Primero que nada, como es un grafenador, y no necesitamos que dispare nada para este lado, le vamos a cerrar eh, este último bucle... Se lo vamos a, a meter para adentro. ¿Mm? Para que el plasma retorne. Y vamos a meter el tubo más para adentro. A ver, a ver. Plim. Metemos el tubo. Y le cerramos a este, como para que trabe un poco. Bueno, soy cualquier cosa. Ya está. Bueno, ahí va a quedar nuestro grafenador. Vamos ahora a, a dejar las dos puntas iguales. Para que no se toquen y no generen un cortocircuito vamos a cortar otro pedacito, de termo se lo metemos al tubo del medio y si tiramos un poquito para abajo ahí encontramos, ahí está, entonces ahora desde acá vamos a tener que primero pasar nuestro cable preferido por la tapa Ahí está. Pasó por el agujerito. Más o menos. Bueno. Tendría que pasar un poco más, ¿no? A ver. Ahí va. Ni tanto pasó. Entonces. Eh, como dijimos. Acá va a ir la fase y al medio el neutro. Acá vamos a poner la fase. De los cables que ya vienen armados, la fase viene en marrón y el neutro en un color celeste o verde. Así que vamos a agarrar la fase, vamos a cortarla un poquito mejor. Ahí. Y fase con fase. Le damos unas vueltitas. Y acá le cerramos. ¿Ven cómo doy la vuelta? Ahí está. Entonces, hacemos también que el plasma vuelva. De este lado hacemos lo mismo, doblamos y torcemos para dentro, bien, entonces ahí nos queda nuestro grafenador, ¿Mm? notan que este no va a tocar con este, porque quedó uno más abajito que el otro, ¿ok? A ver qué estoy diciendo. Bueno, ahí. Entonces, ahora esto se introduce adentro. Vamos a... Claro, yo decía que uno me quedaba más arriba mientras que esto estaba más arriba. Pero ahora que bajaron los dos me quedaron los dos iguales. Vamos a ponerle cintiladora para evitar el contacto de los dos bornes ¿Mm? y ya con eso lo podemos enchufar tranquilamente y este simple aparatito va a estar haciendo que el plasma entre por el neutro a nuestra instalación domiciliaria. ¿Mm? cerramos ahí obviamente bueno esto tiene que secarse ¿Mm? esto ahora tiene el gans que, que está húmedo entonces si nosotros queremos saber si no hay riesgo de enchufarlo ahora aunque esté húmedo lo vamos a medir para que no nos queden las dudas ¿Mm? medimos uno medimos el otro y les voy a mostrar que me está acusando una resistencia. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí. Bien. Se ve. Así que ahí vamos a medir y vamos a ver qué nos dice. Qué nos dice, qué nos dice... 930 y... Eh, no sé cuánto... Kilo ohms. O sea que tenemos... Una resistencia... Y es porque está mojado. ¿Mm? Así que... Bueno... Acá yo lo tuve que armar... Sin secarlo. Pero en realidad... Cuando nosotros... Hacemos... La bobina... Antes de meterlo acá adentro, esto se mete al horno, para que se seque. ¿Mm? Una vez que se secó, lo metemos acá adentro, lo cerramos y ya podemos enchufar y nos estará entrando el plasma a nuestra instalación y grafenando toda la instalación. Eh, bueno, como verán, el grafeno es la tecnología del futuro y estamos en el futuro. ¿Mm? Eh, estamos ya viviendo lo que años anteriores apenas soñábamos con poder llegar a algo que nos entregue un fenómeno. Hoy el grafeno está entregando un fenómeno eh, bastante, bastante comprobable. ¿Mm? Si bien todavía no hay, como decir, de estos aparatitos que te midan el plasma, eh, sí lo están pudiendo medir personas con péndulos, con varas rhabdomantes y con varios utensilios de la radiestesia, ...están pudiendo medir los campos de plasma que produce el nano, la nanocobertura de grafeno. ¿Mm? Así que bueno, eh, ya te hablé un poco acerca de que los gobiernos quieren que salgamos a la marcha... ...te hablé un poquito de la variante que tenemos hoy por hoy... ...que es la solución de acercarnos a esta tecnología tan fácil... ...te mostré el kit de supervivencia apocalíptica de Amenofis... Ah, y te voy a pedir que, bueno, si no podés hacer estas cosas y querés adquirir el kit, te voy a pedir que me esperes, ¿m? porque yo estoy recién armando las cajitas. Entonces voy a tardar como una semana o dos. ¿eh? Vos fijate la fecha que tiene este video, así más o menos sabés lo que te estoy hablando. ¿eh? De la fecha de emisión de este video. Dos semanas en adelante voy a tener las primeras cajitas preparadas, listas para el envío al destino que sea. ¿Mm? Así que bueno, en el encabezado de este video te voy a dejar un correo que se llama Amenofis, eh, Fundación Amenofis, para que me digas, quiero el kit. ¿Mm? El kit eh, puede ser algunas partes nomás que quieras o que quieras el generador solo, eh, ahí vos me dirás qué es lo que querés, eh, yo ya voy a armar, como decir, el kit entero, para poder mandarte todo. ¿eh? Si estás de acuerdo, bueno, ahí me lo comentás en el correo, y también te voy a dejar eh, un link que es para ayudar a la fundación Amenofis a poder comprar más materiales y mandar más cosas y que más gente pueda adquirir nanotecnología. Así que bueno, no quiero extender más este video, y nada, que quiero que, que estés feliz. <ríe> bueno, te mando un abrazo y muchas gracias, te pido que te suscribas a este canal, y que le des un like, y nos vemos hasta el próximo video. Chao.